Hola amigos y amigas, ya casi llegamos al fin de este 2020, este año de la pandemia, que seguramente así nos acordaremos de este año en el futuro. Y, y viviendo eh, una época de este tipo, yo creo que muchos y si no todos nos hemos puesto en un modo de, de aguantar o de, de sentir que la vida está eh, en pausa en muchos sentidos y que estamos esperando a llegar al otro lado a que esto se acabe, a regresar a la así llamada normalidad y a la misma vez es una época de mucha orientación hacia el futuro, por lo tanto porque ¿no? esperar algo, ¿no? aguantar hasta que algo llegue en algún momento futuro a su fin nos pone en esta orientación hacia un futuro y entre las emociones eh, futuro orientadas eh, tenemos eh, miedo, que es ¿no? hacia algo que puede pasar en algún momento futuro ansiedad que también tiene este enfoque, y esperanza. Y yo creo que eh, si bien hemos quizás podido tomar contacto con esto que es esperanza, eh, lo más seguro es que hemos tenido más familiaridad con miedo y ansiedad durante esta época. Y ansiedad en particular ha sido un producto colateral de la pandemia. Un producto que de todos modos nuestra vida que tenemos ahora eh, nos ayuda en producir muy fácilmente. Eh, pero la incertidumbre, la amenaza generalizada que no sabemos de qué lado viene, eh, la desconexión... Eh, social que muchos hemos tenido que vivir eh, durante el confinamiento y en general eh, todo esto propicia una, eh, un año de mucha ansiedad. Y esta, este modo de vivir, de, de aguantar, de, de soportar las cosas que hay ahora anhelando llegar a algún momento futuro en que estas condiciones ya no están Um, esto participa en una orientación fundamental que, que tenemos muchas veces en la vida y esto es de, de pensar que la vida será en el futuro, la vida que queremos ¿no? la vida donde estaremos vivos y despiertos y, y, y pudiendo realmente florecer esto será en algún momento futuro. Y cuando hemos tenido que suspender vacaciones, o aplazarlas o cancelarlas, cuando no estamos reuniéndonos para las fiestas familiares o no todos se reúnen, cuando hemos pasado por esta época con mucha incerteza o, o, o, o ansiedad por la cuestión económica, muchas veces caemos en esta, esta actitud de que solo quiero sobrevivir. Solo quiero poder mantenerme saludable ¿no? y, y llegar al otro lado. O, o que nuestra, mi familia se mantenga bien saludable y que, que sobrevivamos y esta actitud cuando cuando lo empezamos a normalizar dentro de nosotros nos lleva a una actitud de que esto no es vida ¿Mm? o si sí, esta es mi, vid mi vida pero no la estoy viviendo la estoy sobreviviendo y esta actitud termina siendo un rechazo a la vida y nos empieza a endormecer ¿no? lentamente o hasta bastante rápidamente. Nos, eh, algo en nosotros, alguna chispa de vida se va apagando. No, no se apaga por completo mientras estemos vivos, pero no le estamos permitiendo brillar. ¿no? O, o, o o expander y irradiar y, y vida ¿no? energía y conectado con esto sí hay una alta incidencia de depresión en este año y ahora que estamos llegando a este al fin de un ciclo solar sabiendo que no hemos llegado al fin de un ciclo físico en cuanto a, a enfermedades o su presencia en el mundo en forma de pandemia. Entonces, tenemos una oportunidad de poner un reinicio pero sin que las condiciones externas se, se hayan ido. Y esto muy obviamente nos indica que el cambio que necesitamos hacer es un cambio interno, un cambio de actitud o de orientación frente a los sucesos que tenemos que vivir. Y esta, esta orientación de estar, sí, de estar sobreviviendo, queriendo sobrevivir nuestra propia vida, eh, es una, una actitud eh, dentro de nosotros que nosotros podemos cambiar porque está totalmente dentro de nosotros a cambio a la, el virus que existe fuera de nosotros esta actitud está adentro a la misma vez aunque nosotros podemos y debemos trabajar esta actitud para seguir viviendo y, y, y viviendo despiertos y fuertes y, y, y vivas ¿no? no nada más ¿no? queriendo llegar a su fin. ¿no? Esta actitud dentro de nosotros también tiene retos en nuestros modos de manejar diferentes elementos de la vida. ¿No? El elemento de esto de. hay un, una frase en inglés que dice que ah, ella vive para el fin de semana. Y esta es otra manera de decir que imaginamos que lo que nos pasa entre semanas esto no es vida. Esto es un precio que tenemos que pagar para tener dos días de vida en, en el fin de semana. Y esto no quiere decir que el fin de semana no debe de ser algo que nos inspire y nos anime y nos llene de energía. Lo que sí indica es que estos cinco días no debemos de vivir como una sentencia de muerte que por fin escapamos dos días al fin de semana sabiendo que cuando este fin de semana se acaba otra vez estamos en la cárcel. ¿No? Y esto es un modo, nuestra actitud hacia la parte de nuestra vida que es laboral. ¿no? La parte de la vida donde estamos eh, dedicando nuestro tiempo a metas que probablemente nosotros no, no generamos desde dentro de nosotros, sino forman parte de un proyecto, un trabajo, un sistema en lo que nos hemos insertado para recibir algo para el fin de semana, ¿no? para, para cubrir los gastos. Esta es una área donde eh, tenemos mucha orientación de caer en esta actitud de sobrevivir la vida. Tenemos con el uso de los medios, con el uso del celular, tenemos otro modo de caer en esto de vivir muertos, de vivir en automático, que es vivir principalmente apagado. En automático, esto es justamente no estamos despiertos y, y, y, y, y conectando con lo que hay y, y, y, y, y presente y vivos para lo que hay. ¿no? Y disfrutando de la belleza que estamos atentos de no perder, ni estamos abriéndonos y recibiendo y viviendo. ¿no? lo que hemos generado como un hábito en muy poco tiempo, por lo tanto no es un hábito que tiene milenios de historia, y si nos, realmente nos hacemos conscientes, esto sí se puede cambiar. Y esto es el modo en lo que usamos el celular para negar el presente y negar el lugar donde estamos. Usamos el celular para hacernos ausentes e ir otro lado. ¿no? Y esto, si se recuerdan cómo era salir ahí, sentarse en un restaurante y, y mirar alrededor y observar las personas que en algunos lugares todavía se hacen, pero en muchos ya no, cómo era ver la gente, parejas, familias, sentados juntos y... Y varios, ahí están, sobre todo los adolescentes y jóvenes, completamente así como zombies. Y son como zombies justamente porque se desconectaron de, del presente y de lo que hay en su alrededor y se fueron a otro lugar a través de, ¿no? de los ¿no? impulsos digitales, a través de una pantalla. Y si nosotros miramos dentro de nosotros, ¿cuál es el efecto en nosotros? Y claro, lo hacemos como parte de este complejo de ansiedad que, que queremos cambiar de canal, no queremos estar ahí dando vueltas en esto, oh, qué, qué horrible, dame otra cosa ¿no? que, que, que agarrar mi atención o que prefiero ponerme aquí que vivir la vida que tengo. Y yo creo que estos son dos modos en que podemos ver que, que la vida que construimos o la sociedad que compartimos nos predispone a dormir mientras vivimos, dormir despiertos ¿no? o vivir aguantando la vida. ¿Qué quiere decir rechazando la vida? imaginando que la vida existe en el futuro, pero no aquí. Y es absolutamente fundamental en el budismo y es fundamental en la vida que el futuro no existe en este momento, ni el pasado en este momento ya pasó. El pasado es más presente en el presente que el futuro porque está condicionando nuestras experiencias, pero el futuro ¿No? es cosa de puras posibilidades. Todo lo que se está juntando en este momento presente, que están juntos, las condiciones que se juntaron en este momento presente, ¿no? están contribuyendo a un futuro que no está determinado, porque depende de infinitas condiciones entre las cuales son nuestras aportaciones. Nuestras decisiones, ¿no? nuestras actitudes, nuestras ¿no? acciones, nuestras palabras, nuestros gestos. ¿no? Los caminos que tomamos y los que no tomamos. Formamos parte ¿no? de esta, esta gran historia que está cambiando y generándose todo el tiempo. Pero el futuro, tal como es, no puede estar presente esto es básico. Y cuando nosotros nos desconectamos del presente, ¿no? anticipando, esperando, fantaseando, fantaseando o planeando algún futuro, no estamos saboreando esta increíble dulzura que es el momento presente. Tener conciencia. ¿no? Poder contemplar, poder ¿no? saborear, poder vivir, poder saber que estamos viviendo, ¿no? poder mirar, poder tocar, ¿no? poder sentir, ¿no? poder estar aquí, realmente estar aquí. Estos son los increíbles regalos de la vida que Desperdiciamos continuamente no sabiendo que los tenemos y proyectándonos una y otra vez en algún futuro imaginando, imaginado. Y en cierto sentido tenemos esta ¿no? otra como mucha aprobación a planear. No debemos de solo pensar en el momento presente, hay que contemplar el futuro, hay que, ¿no? hay que tomar responsabilidad para las consecuencias de lo que estamos haciendo en el presente. Y todo esto es absolutamente cierto. Pero hay una manera de hacerlo que no es rechazar el presente, sino vivir el presente conscientes que el presente participa en la generación del futuro. Pero no teniendo una actitud, no teniendo una actitud de que el, el, este no es, es el futuro. Que yo voy a planear alguna, algún gran viaje para después de, ¿no? de estos meses de confinamiento, porque yo necesito ¿no? imaginar que no voy a estar siempre aquí. Y a veces. Nosotros usamos estas estrategias como estrategias de sobrevivencia. Y en ciertos momentos, selectivamente, quizás sirven. Pero armamos una orientación de vida, de continuar, planear. Dándonos esta sensación de control sobre el futuro y, y, y sobre la vida. Que si solo yo tengo una lista y yo puedo poner todo en su lugar mentalmente, que voy a hacer esto y luego... Va a pasar esto y después voy a hacer esto. Nos damos una ilusión de control que es totalmente ilusorio como son todas las ilusiones. ¿Mm? Y nos consolamos con una ilusión. Y sí puede ser que en, en la vida después de meses y meses de confinamiento llegamos a momentos en que esta estrategia es lo único que nos queda. Pero debemos de saber que esto es una estrategia para casos de emergencia, no una estrategia para todos los días. ¿Por qué? Porque si yo continúo con este hábito de, de proyectarme de donde estoy en algún futuro que, que no existe, y, y lo más probable entre todos los futuros que hemos imaginado, esto que va a suceder, no va a parecer a todos los futuros que imaginamos. Será distinto. O si continuamos con esta actitud de proyectarnos en el futuro, nosotros estaremos en el futuro ¿no? que será en aquel momento el presente y no sabremos. No viviremos este futuro porque otra vez estaremos proyectándonos en un futuro aún más alejado. Es, es muy loco. Nos metemos en muchas locuras, mientras la vida pasa, y está pasando, y por lo tanto urgentemente necesitamos estrategias para no perder la vida, para no dejar que la vida nos pase con nosotros pensando que la vida empezará en algún otro momento. Y no sé si tú, pero yo conozco gente como la, la suegra de mi hermana. Eh, ella, una mujer de, no, de, no, de mucho sentido de humor y, y mucho cariño para sus nietas. Eh, ellos se iban a jubilar, ella y su esposo se iban a jubilar y yo recuerdo cada año habían aplazado porque por la inquietud de que no iban a tener suficiente para tener la vida que querían de jubilados y tener una comprar otra casa etcétera no más pequeño todos sus planes y aplazaron y aplazaron y aplazaron y finalmente se jubilaron y no recuerdo pero eran meses hasta que le diagnosticaron cáncer de mama y ya, y ya esto fue su fase final. Y fue ¿no? tantos de estos años ¿no? de, de imaginar que te vas a jubilar y vas a vivir cerca a las nietas y, y, y, y, y vivir. ¿No? Y la, la única vida que nos es garantizada es el, la vida del momento presente. Y hay una abundancia en cada momento que estamos vivos, que, que, que, que ni tocamos, porque nuestra mirada y nuestra atención está distraída, está desviada en otra dirección. Y esto no es para como criticarnos o hacernos sentir que, así ah, tengo una mente muy loca, muy enferma, tenemos una sociedad muy enferma, sino de hacernos saber que esto es el momento de hacer cambios. Continuar con esta mentalidad que hemos tenido no es, no, no es lo que queremos. ¿Eh? Y esta, esta, este cambio de orientación donde pienso que lo que yo quiero es Mirar toda una temporada de algo en Netflix ¿no? para escapar. ¿no? Este escapismo. ¿no? O ¿no? yo quiero tener otros estímulos para no, no tener que estar aquí. Que pienso que es lo que quiero hacer, pero en realidad lo que quiero hacer es sentirme capaz y contenta de estar aquí, plenamente. Y yo quiero sugerir dos estrategias fundamentales. Y una les va, les va a ser muy obvio, y, um, yo, pero quiero planteártelo, aunque así ah, otra vez Moja Budista está hablando de la meditación. Uh, pero en realidad. La meditación es el cultivo de la habilidad de estar presente. ¿no? De tener una mente presente que puede estar suficientemente tranquila para quedarse ahí pero que no hace lo que solemos hacer cuando por fin empezamos a tranquilizarnos que es dormir. ¿no? La meditación es el cultivo de la capacidad de de estar relajada, pero atenta, simultáneamente. Y cuando podemos estar relajados, ¿no? esto permite que muchos pensamientos que ni hay espacio para escucharlos se hagan escuchar. Mucha creatividad se destapa. ¿no? Y, y a veces um, a mí me pasa que me siento a meditar y tengo mis mejores ideas. ¿no? Y al inicio yo me dije, ay, qué, qué pena, ¿no? Se supuso que iba a estar ahí meditando y enfocando y trabajando algo que estaba trabajando y de repente se me ocurrió y no supe de dónde alguna, algún nuevo proyecto. Y, y, y les confieso que varios de los proyectos que hemos lanzado como comunidad ¿no? surgieron desde la nada en un, durante una sesión de meditación y muchas veces pensé que qué pena ¿no? pero a la misma vez esto es parte del proceso Ay, la, la, nuestras capacidades mentales no están ni remotamente destapadas ni utilizadas porque estamos tan metidos en usar nuestra conciencia de otra forma para huir de la misma conciencia, para ausentarnos, para escapar. Mientras cuando empezamos a poder estar, saber, yo quiero continuar aquí presente y atenta, pero relajada. ¿no? Y por esto realmente es una actitud, eh, una, un modo de ser, muy distinta a la mente de ansiedad, por lo tanto es un excelente remedio o estrategia para, para contrarrestar la ansiedad, porque con ansiedad no queremos estar aquí, queremos estar, ¿no? estamos contemplando en algún posible futuro imaginado. imaginado y estamos muy enganchados con esta imagen, imagen que tenemos de algo posible. Y después nos queremos deshacer de esto y cambiamos de canal. Mientras con meditación estamos aquí. Y donde nosotros estamos es un buen lugar para estar. ¿No? Podemos estar relajados. ¿no? Y sí podemos mantenernos alertos sin tensión. ¿No? Y es una... Obviamente es una habilidad muy importante en la vida, pero en cuanto a este cambio de dejar de sobrevivir la vida y empezar a realmente poder hacernos presentes para nuestras propias vidas, tener alguna habilidad de poner la mente en, ¿no? en, esta, en este estado es realmente es, es de, de valor ¿no? inexpresable y en unas cuantas semanas vamos a estar ofreciendo otra vez estos talleres guiados por Venerable Nankel para aprender a meditar en 21 días. ¿No? Una sesión cada día y en tres semanas ya habrás realmente aprendido qué hacer con tu mente para no necesitar estar huyendo o, o, o, o, o sedándonos, ¿no? sino realmente Querer estar presente para lo que hay. ¿Sí? Así que la meditación, esta capacidad de estar en el momento presente es absolutamente, es muy, muy potente para, para vivir la vida. ¿Sí? Y otra, otra estrategia, otro modo de vivir en estas condiciones de pandemia, en esta si estas circunstancias que nos hacen querer ya haber llegado al otro lado eh, es algo que curiosamente eh, en los textos budistas se menciona como un eh, producto colateral de las pandemias. Y últimamente he estado eh, dando clases para un, un grupo de personas haciendo una eh, práctica diaria eh, de lo que se llama mandala, eh, de, esto no es lo importante, las clases que había estado dando eh, han sido sobre la cosmología budista. ¿Qué es la cosmovisión? ¿Cómo, no, cómo, cómo se mueva el planeta? ¿Cómo, cómo es la, el universo? Etc. Y en esta cosmología, como en cualquier cosmología, esto es una... son modos de decirnos quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. Y en esta... la cosmología budista se habla de un mundo en lo que hay eh, cuatro continentes en nuestro mundo, cuatro continentes donde hay seres humanos que viven, pero el mundo que nosotros conocemos, y esto viene de la India hace varios milenios, dos milenios y medio o más, el mundo que nosotros conocemos es un continente, el continente del sur. Y hay otros continentes. Y en esta explicación se habla de que las personas son mucho más altas en, otra, en otro continente, y en uno de los continentes no hay posesiones privadas. ¿no? Y, y, y es un poquito como ciencia ficción, donde hablar de cómo eh, los seres podrían vivir, cómo se podría estructurar una sociedad, cómo podríamos haber evolucionado si nuestro ambiente físico era distinto y nuestras respuestas a las circunstancias habían sido distintas. Así que hay estos diferentes continentes y se, se, se describe que en los otros continentes eh, no hay pandemias. Y hay diferentes fenómenos que un continente o una sociedad, una comunidad humana eh, experimenta y, y otras situaciones que otros no experimentan. Y en nuestro continente, en, nuestro, en nuestra zona humana eh, las pandemias, eh, pestilencia, epide epidemias eh, sí forman parte de nuestra existencia y en otras eh, partes las, la, puede, la vida suele ser más fácil en cuanto a circunstancias o adversidad eh, colectiva. Y indica que la gente de nuestro continente suele renacer eh, en, eh, después de pandemias. Eh, la humanidad de esa región suele renacer en lugares muy altos porque porque cuando hay un sufrimiento colectivo intenso tipo pandemia la gente genera mucha compasión y cuando vivimos con compasión esto genera la condición kármica o causa kármica para renacer en un, ¿no? en un nivel en una vida, ¿no? en una, un ámbito eh, mejor. Y esto, esta es una reflexión eh, muy interesante sobre la naturaleza eh, humana y también sobre lo que implica vivir sufrimiento colectivo que fácilmente reconocemos es colectivo. Ni una pandemia, aunque sabemos que, claro, afecta a los vulnerables por falta de atención médica, por falta de recursos económicos que les permite quedarse en casa en los momentos en los que es necesario poner cubreboca, porque ¿no? si trabajas en un lugar donde no quieren que pongas cubreboca, ni modo que lo pongas, ¿no? Um, así que las condiciones que nosotros tenemos obviamente sí nos hacen vulnerables de diferentes formas y a diferentes grados a una pandemia pero la vulnerabilidad básica fisiológica es obvia los presidentes se contagian ¿no? el estatus finalmente no nos hace inmunes ¿no? nos hace más eh, eh, tener más acceso a eh, prevención pero no es ninguna garantía todos ¿no? que tenemos cuerpos humanos podemos contagiarnos ¿no? y esta esta experiencia ¿no? de la igualdad básica más allá de las diferencias, hay esta igualdad básica que tenemos un cuerpo humano, ya compartimos algo y si podemos vivir esto con compasión, con compasión sabiendo que el otro está en una situación muy parecida a la mía. Esto que nos permite abrir la mente y muchas veces pensamos que no quiero mirar el sufrimiento de otros porque me va a abrumar. Mientras, si nosotros estamos queriendo cegarnos a la realidad, quer queriendo desconectarnos, esto también es abrazar la muerte. Desconexión, ¿no? rechazo, no ver el otro en nosotros y ver nosotros en el otro, no, no poder sentir lo profundamente conectados que somos, esto forma parte del complejo que nos endormece. Y por eso, enduerme. Endormece. Hace dormir. ¿no? Y es por esto que la analogía para la iluminación, en realidad en, en español usamos la idea de luz, en sánscrito y en tibetano no hay una idea de luz, de poner luz, ¿no? sino la palabra indica despertar ¿no? y entender, comprender. Pero la analogía, la metáfora, no es poner luz, sino despertar. Dejar de estar medio dormidos en la vida. ¿no? Y a través de la meditación, de cultivar la habilidad de estar presente, ¿no? de poder estar relajados y no tener que dormir porque nos relajamos. ¿no? Y a la misma vez poder estar presentes. sin, ¿no? Para estar alerta yo necesito sentir que estoy en alguna crisis ¿no? o bajo ataque. No, yo puedo estar muy atenta en un modo muy, muy, muy, Tranquilo, pero despierto. La meditación como realmente una estrategia valiosísima y también la compasión. ¿no? Y yo siento que lo que en los textos antiguos se contempla que las pandemias ¿no? son épocas de mucha oportunidad de generar compasión, y, por lo tanto, mejorar como humanidad. ¿No? Y la idea de los textos es que colectivamente muchas personas suben de nivel espiritual o mental, suben de, ¿no? su, sus mentes toman un salto a un nivel superior y su siguiente vida refleja esto. Y nosotros estamos viviendo esta situación todavía muy terrible, de, de mucho sufrimiento y vulnerabilidad. Y sí es una época en la que podemos eh, realmente mirarnos el uno al otro y conectar ¿no? y vivir este momento con, con valentía, con empatía y de una forma que realmente eh, vamos viviendo cada vez más presentes y más, más plenos y yo creo que estas, estas dos estrategias que podemos tener a la mano eh, tienen sus formas de desarrollarse y, y si queremos aplazar otras semanas pueden tomar los cursos que habrá en el Instituto Buda Dharma, para el cultivo de la compasión, si esto es lo que les interese. Pueden tomar el taller para la meditación. También vamos a tener aquí en Facebook, empezando en unas tres semanas creo, eh, una serie de enseñanzas eh, sobre, eh, no voy a preanunciar demasiado, pero eh, es sobre las, lo que se llaman las paramitas, que son instrucciones eh, para generar condiciones para realmente vivir despiertos eh, con compasión. Y yo creo que estas, eh, si, si quieren realmente desarrollar estas estrategias, tendrán estas oportunidades de hacerlas y, y la vida nos da muchas otras oportunidades. Y a la misma vez de de ir pasando a este siguiente año con una actitud de que de retirar el enfoque de resultados, de efectos, y tener un enfoque en causas, ¿No? reconociendo que cuando vivimos la vida atentos a qué vamos a cosechar y cuándo lo cosecharemos. Eh, muy difícilmente sembremos suficiente y cuidemos lo que tenemos. Y para mí yo pienso que el año 2021 tiene que ser un año de sencillamente sembrar y no sentir esta urgencia de ya estar cosechando. ¿no? Y si contemplamos no solo lo que pasa con esta pandemia. Una vez pasamos al otro lado de la pandemia, no habremos pasado al otro lado de la crisis ambiental, que es otra gran, gran tarea que estamos viviendo juntos ¿no? y que nos impacta de forma muy diferente basado en nuestra vulnerabilidad social y económica pero que es un, algo que estamos viviendo juntos, todos. Eh, así que tener esta idea de que en algún momento habré llegado a un punto en que ya no tenga problemas, esto no, no es muy realista, Así que necesitamos un modo de vivir en que yo voy a sentirme satisfecha se, sabiendo que estoy sembrando. Aun si quien cosecha puede ser otra persona Incluso puede ser otra generación ¿no? Pero la satisfacción de ser quien siembra ¿no? Esta es una satisfacción que podemos eh, Darnos esta tarea de, de, de explorar en 2021, 2021 Un año para meramente sembrar ¿no? Y que la cosecha venga cuando venga, que esto no es el enfoque. Y esta es algo que yo voy a estar eh, trabajando. De hecho, estoy pregrabando esta plática. Cuando ustedes lo escuchan, eh, las monjas estaremos en un retiro de tres meses. Y durante este retiro, esto va a ser uno de los ejes que quiero estar eh, trabajando de sentirme agradecida con lo que tengo. Y, y sembrar en este momento ¿sí? y, y contrarrestar un poquito esta orientación en la que yo creo que todos hemos acudido mucho en esta época de, de, de imaginar cómo será la vida después. A veces sentimos que esto es lo que nos sostiene, ¿sí? pero a la misma vez necesitamos poder vivir los momentos que tenemos porque de nada sirve tener muchos momentos y no saberlo así que eh, esta, estas son unas reflexiones eh, en cuanto a tarea mi tarea sería de intentar una y otra vez a lo largo de esta semana vivir con una idea de que ¿qué tal si mi enfoque es sembrar sin más y con esto les quiero desear realmente un, un nuevo año que sabemos que es nuevo, porque nosotros eh, tenemos dentro de nosotros esta capacidad de renovarnos en cada momento y que lo hagamos colectivamente y que esté muy Gracias.